Y ahí estamos, sí, al fin, porque íbamos a entrar y cuando íbamos a entrar dije, uy, no cambié los títulos, qué vergüenza. Este, hoy es 20 del 5 del 2022, un viernes, viernes frío, frío, un tornillón tremendo, pero está, está lindo. Hoy, hoy este, me están gastando. Pues mire, a la mañana temprano, eh, Lucas Lucasens, eh, grabando con él, filosofía en construcción. Después de ahí, que pase que venga el que sigue, así tipo consultorio médico, Ubaldo Luna. Y después acá el gran gusto. Es porque historia, ustedes saben que a mí me pierde la historia. Entonces me encanta. Lo tenemos acá al amigo Pablo Ambrosetti. Esta es la segunda edición y la décima entrega. Y un gusto para mí. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, Marce, bien. Bueno, vamos a tratar de encontrarnos entonces si la historia te pierde, ¿no? Sí. Vamos a tratar de decirnos mutuamente <risa> piedra libre. <risa> claro. Este, y descubrirnos. Bueno, es que es un poco lo que.? medio jugando y medio en serio intentamos hacer, ¿no? Eh, decirle piedra libre al pasado y sobre todo este identificar esas como costuras en el, en, en el telón del pasado, del pasado colectivo se sobreentiende, sí, sí, sí. que eh, no nos han enseñado a mirar, ¿no? Este, eh, ese extraordinario escritor que, que fue Jorge Luis Borges decía que las verdades reveladas, las verdades absolutas eran como las paredes, sólidas pero eh, inexpugnables o sea como que nos rechazaban pero que hasta las paredes más sólidas tenían grietas y decía bueno, en las grietas es donde se asoma Dios y eh, lejos de todo fanatismo religioso nosotros a, a, a intentamos hacer eso, ¿no? Bueno, mostrar la rajadura de la pared de, de ese pasado que nos, que, que nos han vendido este, y ver, ah, pero acá hay una grieta que nunca nos habían contado, ¿no es cierto? Así que venimos a eso, a, a descubrir la fisura en el reboque, ¿no? Y yo lo que agrego, hablando de lo que él dijo, digo, religiosamente esta semana tenemos historia. Sí, sí, sí, sí. sí. Este, para no sufrir la excomunión de ninguno claro, de nuestros televidentes. No, por favor. Y justamente es interesante que hayamos comenzado eh, bromeando con cuestiones, con, con todo respeto, por supuesto, ¿no? Con cuestiones vinculadas a la religiosidad. Porque esta, este mes de mayo, digo, así como la entrega anterior, estuvimos charlando brevemente sobre, sobre lo, las distintas. Eh, formas de apropiación colectiva de, del aniversario del primero de mayo eh, este mayo también, bah, todos los mayos en realidad, pero este el 7 de mayo es el aniversario del nacimiento de un personaje eh, monumentalmente grande a escala nacional como fue Eva Duarte, más conocida como Evita sobre el, la cual se ha construido eh, un interesante mm, eh, mito eh, histórico, que es que no importa que en la sociedad argentina haya gente progresista, gente de izquierda, gente reaccionaria, gente de derecha, gente peronista, gente antiperonista, la figura de Eva como que nos eh, hermana a todos, como que es una figura histórica sobre la que nadie va a objetar, como nadie objeta sobre Belgrano sobre San Martín, sabemos que eso es mentira es como la Virgen María bueno. que yo conozco gente que dice yo no soy creyente pero en la Virgen creo claro. te dicen eh, y es interesante porque uno dice bueno bueno San Martín, el padre de la patria ¿quién va a estar en contra del claro. padre de la patria? bueno cuando San Martín estaba vivo tenía mucha gente que estaba en contra ¿Eh? de él a tal punto que se tuvo que ir del país porque temía por su vida más bien eh, evidentemente con San Martín vivo había sectores que no lo querían había grieta ¿No? con, con San Martín bueno eh, y, y Eva, o Evita, como queramos decir Eva Duarte no, no escapa a esta ¿Y por qué nos parece interesante Analizar esto? Es decir, analizar la apropiación Del recuerdo histórico de Eva A lo largo del tiempo Justamente para problematizar A, a los personajes históricos importantes Y para descubrir Qué intenciones políticas Subyacen detrás De cada de, de relato construido ¿No? A ver, eh, primero que nada, eh, este mito fundacional de que Eva es una figura por lo menos respetada por, por la, unánimemente por la sociedad argentina es algo directamente falaz. De hecho el primer libro, no, no hablamos de un artículo periodístico, el primer libro escrito abiertamente opositor a la figura de Eva, se hace a finales de 1952, o sea, a pocos meses de la muerte de Eva. Lo escribe una periodista norteamericana eh, que usó un seudónimo, Mary Main Main, M -A -I -N, eh, M-A-I-N, Main, eh, se publica en Montevideo, que, que siempre fue una ciudad eh, estructuralmente vinculada a los exilados del peronismo, a los antiperonistas más, más reaccionarios. Y ese libro que escribe Mary Main se llama La mujer del látigo, como para que no haya dudas duda de <ríe> qué opinaba. Bueno, ese libro que se edita eh, pocas veces en la Argentina, se edita en el 52, en el 55 obviamente, en el 56, 58 y creo que la última edición es de comienzos de los 60. Eh, esta periodista, sobre el cual todavía hoy hay alguna gran duda sobre si es un personaje real o es un personaje ficticio, Comienza el libro. O si fue una operación política en contra bueno, de Eva. No, eh, eh, casi eh, no quedan dudas de eso. Eh, pre preservemos esa, esa, <risa> esa sana duda, ¿no? Eh, comienza el libro diciendo que ella va a escribir una biografía política sobre, sobre Eva Perón, este, luego de haber leído todos los libros que se habían escrito sobre Eva. Lo cual era imposible porque ese era el primer libro que estaba escrito sobre Eva. Bueno, ¿Qué plantea en ese libro Mary Main? Plantea la idea de una Eva eh, que surge de las entrañas de la más paupérrima de las pobrezas argentinas, que eh, a través del uso de su belleza y, se, y su seducción, eh, va ascendiendo primero en el marco local de su pequeño pueblo de los Toldos y Junín, lo que le permite llegar como la amante del cantante de tangos Agustín de a Buenos Aires, convertirse primero en locutora, luego en actriz de radioteatro, ir construyendo una carrera en, el, en, la, en, el, en base al eh, ascenso social que le, pro, le proporcionaban distintos protegidos, o sea, amantes, que en ese pelotón de de amantes que tenía, lo conoce a Juan Perón porque ella lo, lo selecciona por considerarlo un hombre en ascenso político y que luego transformada en primera plana se transforma en el brazo ejecutor de eh, una especie de revanchismo de clase que descarga Eva sobre la, la alta sociedad argentina como para saldar cierta cierto rencor iniciático que tenía en su vida producto de su vida de, de privaciones y que eh, la hacen una persona perfectamente comparable con Encarnación Escurra, la mujer de Rosas, ¿no es cierto? De hecho, Mary Main la plantea como la mujer que reinstala la mazorca en la Argentina, ¿no es cierto? Este... Vuelvo a decir, a seis meses de la muerte de Eva. Es decir, ese mito, constituido sobre que Eva es un personaje que aún los que son antiperonistas respetan no tiene rigor histórico yo, yo mientras te escuchaba eh, decía voy a tratar de quitarme todas las emociones porque es, es terrible lo que uno escuchó decir es el, el, el odio es decir eh, transformado en un mito Cla en ahí realidad va. Sí, sí. es el odio del, del autor o, los, o, varios, los autores, aut no o varios autores ahí es evidente que es una operación política porque <risa> es como que eh, en, el, en, en lo que se está mencionando de Eva es como que si fuera un cliché de el antievismo pasaron y pisaron sí. todos los temas que son urticantes y que no sé Ahora, qué pero mira que interesante porque es, esa, a ver, esa operación de inteligencia o esa operación política o sí, esa... Sí. O sea, o esa construcción de un mito basado en el odio político Instaló cientos clichés políticos que, han que se sostienen en el no tiempo. tiempo O sea, claro. claramente ha tenido cierta eficacia ¿no? Ahora, al mismo tiempo que, que se instala esa idea de, de la Eva Desde el antiperonismo más reaccionario ¿no? De esa Eva que encarna en sí mismo un rencor de clase Producto de privaciones de, eh, originarias, una Eva vinculada a la promiscuidad y a la lascividad, una Eva que es el brazo ejecutor del, del rostro más oscuro de la tiranía peronista, tenía su contraparte en también el mito que se construye desde el aparato de propaganda estatal luego de la muerte de Eva, ¿verdad? Este, y con algo tenían que responder. Con, a ver, y aparte como es lógico, todos los gobiernos y eh, tienen que construir un relato, o sea, un gobierno tiene que construir un relato del para qué gobierna, ¿no es cierto? Eh, Eva, que formalmente, como todos ya sabemos, no ocupó cargo público alguno, Eva que en su fugaz pero intensa vida política, este, comandó, vamos a decir así, fundó y luego comandó, una asociación de ayuda directa la Fundación Eva Perón, como todo el mundo sabe, que, que manejaba un presupuesto muy importante sostenido por el Estado, por aportes sindicales, por aportes patronales, para la ayuda directa. Eh, Eva que en algún momento se atrevió a proyectar su figura como candidata a la vicepresidenta, posibilidad que fue abortada, como yo todos sabemos, Eva no, nunca ocupó un cargo público. Eh, Eva comienza muy tempranamente, ya para, para comienzo de la década del 50, a tener graves problemas de salud que van a terminar en, en su temprana desaparición. En ese proceso, el gobierno de Perón eh, toma la decisión también de escribir un libro pro propagandístico que se llama La razón de mi vida, que no lo escribe Eva. Eva lo firma. Lo escribe también un, un conjunto de periodistas comandado por un periodista español muy cercano a Perón, que lo que plantea es ese libro que, si uno lo lee, eh, intenta vincular a la figura de Eva de manera casi natural con el gobierno peronista, pero siempre en posición subordinada a la de Perón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, es decir, totalmente. la posición oficial del gobierno era Eva. Es lo mismo que el general Perón, pero a una escala menor. Hace okay. lo que Perón le dice Ahí va. que tiene que hacer. Ahí va. Es como una construcción de Perón. En el libro La razón de mi vida, esto se nota muy bien. Se nota muy bien en el segundo libro que sí escribe Eva, que se llama Historia del Peronismo, que es una recopilación de clases magistrales que da Eva en la Escuela Superior de Formación Política Peronista. Este, es un libro que sí escribe ella son sus discursos compilados y corregidos eh, donde siempre plantean en ese discurso entender al gobierno como un gobierno de orden, a, a Perón como un hombre de estado, de hecho en la razón de mi vida Eva lo compara, es increíble Eva no, el autor pero Eva lo firma compara a Perón eh, no con los, eh, con los grandes políticos argentinos sino lo compara con Julio César y con Napoleón este, y en un momento el, el libro dice eh, Perón es como un cóndor que vuela con las alturas y yo soy un pequeño gorrión que vuela bajo su sombra ¿no? o sea la construcción de una Eva eh, vinculada al amor más que a la gestión política y subordinada claramente a la figura eh, casi omni, omnipresente de Perón también en eso hay que agregar como <coughs> alguna vez Alguna vez yo leí la, la Biblia, alguna vez, hace mucho tiempo, sí. la Biblia tercermundista, y el cura este con el que yo estudiaba me dijo, tenés que tener en cuenta la moda literaria del tiempo, Totalmente. me dice, tenés que tener en cuenta la eh, construcción cultural del tiempo, entonces... En ese tiempo, es decir, no es un tiempo hoy en día... Hoy nos parecería terrible. Claro, no, no terrible, no terrible, porque uno no, no puede la a Eva con, con nuestro Con dedo nuestro, claro, dedo. por eso. Pero diría que sería impensable que como una mujer que tenía un carácter muy fuerte, que cuando él estaba en cana, ella movilizaba y hacía un montón de cosas... Hoy en día, una Eva en nuestra época no diría nunca que ella está por debajo de la sombra nah, de la claro, claro. ni que es un pequeño pajarito nah, que vuela. Ella una figura diría, política. Ella diría, este, como buena <risa> feminista casi, que, que instaló y que ayudó a, a sintetizar cosas del feminismo mm. de mucho tiempo antes. Diría: acá volamos los dos parejos, eh, a los dos nos interesa construir una patria para todos. Bueno eso claramente en esa primera etapa no está presente. ¿no? Claro. De hecho, cuando Eva comienza con sus problemas de salud, eh, el Ministerio de, de, de Educación de la Nación toma la decisión de incorporar el, a la razón de mi vida como libro obligatorio de lectura en las escuelas primarias, públicas y privadas de la Argentina y también la edición de, eh, de un libro para primer grado, en aquel momento se llamaba Primer Grado Inferior, que se llama Mariposas que es un libro, y no es broma esto yo, yo lo tengo, lo, lo pueden ah, buscar lo pueden googlear, si no, eh, donde Eva aparece, estaba viva todavía con eh, el aura ah, el aura de, de, de Ada, digamos eh, enseñando a los niños a leer y escribir a través de las obras del gobierno ¿no es cierto? Bueno, eso, es, es esa construcción de la figura cuasi religiosa de Eva y más y más vinculada al amor que a la política, recrudece con la muerte de Eva. De hecho, cuando Eva muere, el gobierno argentino, eh, eh, el, el, el, el Parlamento toma la decisión, y esto parece increíble, pero es cierto, de nombrar a Eva jefa espiritual de la nación, o sea, es una ley que la nombra jefa espiritual de la nación, hada buena y protectora de los niños. No, no es broma. Hoy nos parecería algo... Eh, chocante hay que entenderlo en el contexto no, no, no, de la no, época no, no yo, yo, yo, lo, yo lo escucho para aprender porque también eso te, eso te explica okay. hoy en día por ejemplo, hoy en día vos tenés dentro de las personas que quieren cambiar la justicia mm -hmm. eh, uno de los temas es el Estado laico claro, bueno ¿Entendés? uno de los temas es el Estado laico y que el Estado, dentro de un edificio público, no pueden haber cruces mm -hmm ni vírgenes, eh, ni medialunas ni, ni yeah. media islámicas, ni, ni estrella ni, de David. David, nada. Pero también uno entiende que eso viene construido sí, desde hace mucho tiempo atrás, puede. que es parte de la, de la construcción, porque la Argentina ha sido siempre gobernada por los que tienen el poder, mm. y han utilizado mm -hmm. todo tipo de herramientas, ¿no es cierto? O sea... Ellos son los que más tiempo están. No hay nada que echarle la, la culpa a Eva. No, ni nada, no, no. porque los momentos mínimos que el pueblo se gobierna. Claro. Este, Pero y, quería mencionar sí, ese tema. Y cuando muere Eva, el gobierno argentino, de, todos lo hemos visto, eh, eh, 14 días de velatorio, interminables filas de sí, hombres la gente y muy triste, que no la fue es. a despedir. Durante una semana de ola polar sí, y de sí. en la Argentina. Eh, por supuesto que en mi generación no, pero la generación de mis padres, mis abuelos estaban todos ahí sufriendo la inclemencia del tiempo para despedir a una mujer que formalmente no cumplía un rol político institucionalizado, pero claramente era un referente de, un, eh, de, de una idea política y hasta de, de un acervo sentimental y cultural de la mayoría o una parte muy importante de la clase trabajadora argentina. En contexto de eso, el Ministerio de Propaganda de la Nación eh, decide contratar a un camarógrafo norteamericano que se autopercibía como director documentalista de hecho el único documental que fundó, firmó en su vida, este que vamos a nombrar ahora y lo contrata para filmar las exequias del, del, del velatorio de, de Eva y sale un corto documental de 28 minutos que es la primer filmación a color en todo el continente latinoamericano que se llama El día que la Argentina detuvo el corazón está en Youtube, lo pueden buscar eh, Vamos a ver. donde básicamente lo que se muestra es la inocultable eh, tristeza popular, las multitudinarias marchas de afecto y despedida, y luego todo el tiempo el relator en off planteando de que la nación no estaba huérfana porque estaba Perón todavía. ¿No es cierto? Bueno. Ahora, como todos sabemos, porque estamos hablando de procesos históricos que directa o indirectamente todos conocemos, eh, pocos años después el gobierno de Perón va a ser derrocado violentamente por una dictadura revanchista, autoritaria, como todas las dictaduras del mundo, que obviamente qué hacen? retoman el discurso iniciático sobre Eva que había inaugurado el libro de Mary Payne. Y ahí eh, el gobierno de, de Lonardi primero, pero fundamentalmente el de Aramburu, toma la decisión de constituir lo que se llamó la Comisión Nacional de Investigaciones, una suerte de la CONADEP del gorilismo argentino que lo presidía Alicia Moró de Justo. Mira. Sí. La historia es compleja. La historia es, compleja. es muy compleja. No, el, no sos vos, soy yo. El, el, el Partido Socialista Argentino y especialmente el Partido Socialista Independiente tenía una posición abiertamente gorila en aquellos años no me atrevería a decirlo hasta ahora, pero vamos a decirlo por lo menos en aquellos años, de mucha unidad con la Unión Cívica Radical y en el caso de sus dirigentes más importantes en ese momento, que era Alfredo Palacios y Américo Gioldi de mucho vínculo personal con la Marina, este, que no es cualquier arma en nuestro país. Sí, exactamente, la más retrógrada, la más retrograda, la más, pro -británica, la, la más reaccionaria. Sí. Bueno, eh, cosas que pasan. Eh, en esa comisión no es que estaba Alicia More justo solo estuvo... Zavala Ortiz, canciller de los radicales, o sea, sea, eh, un equipo teníamos ahí, eh, ¿qué leíste? El diría, Carlos Amadeo, padre, el, el padre del diputado un, del PRO. Diría un conocido intelectual argentino devenido a nada, pasaron cosas. Pasaron cosas. <risa> este, bueno, la Comisión Nacional de Investigaciones, que fue como la CONADEP del, del, del, del gorilismo, lo que se hace básicamente es investigar con la intención de judicializar y construir la leyenda negra de la dictadura peronista. Sí, pero la, la misma, el, el tema de, la, de, de armar un relato eh, terrible, no exagerado, mm. este, totalmente tirado y, y, y, y luego judicializar. Totalmente. Porque primero tiene que hacer el relato y convencer a la gente. Aquel era el ¿Ve? demonio. Ahí sale la idea de Ahí se hacen las famosas investigaciones donde se plantea. Este, que Perón este, tenía orgías con las chicas de la UES en, en la residencia presidencial. Ahí sale la idea también de que Perón era multimillonario, cosa que ninguna de las dos cosas aparentemente eran ciertas. Eh, lo que era multimillonario seguro que no, sabemos que no es no, cierto. Pero no, no, sí, más de una vez, cuando bueno. se tuvo que salir rajando, tuvo que pedir plata prestada. Por eso. Y otro lo tenía que ayudar económicamente y, a él. Y, y, y también se, se, se instala eh, el tema casualidad o no, de los últimos tiempos vividos, de la idea de eh, el sistema de coimas institucionalizadas en el Estado con las empresas amigos del poder, ¿no? Y ahí, como suele ocurrir, los mismos empresarios nacionales que durante el gobierno de Perón habían hecho fortunas con claro. contrato en la obra pública, con abastecimientos para el, para el Estado, fueron los mismos que honestamente se presentaban en la Comisión Nacional de Investigaciones y denunciaban actos de corrupción. O sea, eh, gente... O sea, en Brasil, el cuento contra... contra ¿La vallato? Claro, no, el claro, de no derecho, que se le agarraron... ¿Cómo uh -huh. se llamaba la expresidenta pobre que le hicieron? Dilma. Sufre contra Dilma, es una copia fiel de eso. Una copia fiel de eso. Es una copia eh, fiel de eso. A ver, este... Y ahí, el, la Comisión Nacional de, Inve de Investigaciones... Aparte vos dijiste, perdón, te sí. interrumpo, no pará, pará. él dijo tres palabras, dijo las eh, en, empresas eh, que trabajaban... Contratistas Estado. Las ¿sí? empresas eh, contratistas y que eran del poder. Sí. Entonces yo digo sacamos amigos, no, claro. las empresas amigos del poder, yo digo, saco, bajo la palabra amigos, claro. digo, empresas, poder pero. que son lo que tienen el poder entonces dice, hoy están esto cuando no estén, voy a decir cualquier cosa de ellos y cuando estén, <risa> pues, yo me amigos claro pero escúchame como no lo invitaste a la cena pero si te está hablando del pueblo pero sí pagale los bombos y sí. necesitan tal cosa y la total, cuando se vayan nosotros le vamos a dar como para que tengan bueno, este, ahí la Comisión Nacional de Investigaciones como también había que construir el mito de la Eva eh, libidinizada por las joyas, por los vestidos, por las carteras claro. Tampoco es un invento nuevo ¿Viste? Otra vez Tampoco la cartera Tampoco es un invento Otra nuevo Otra vez la cartera este, le dedica, o sea, publica, ¿Qué tendrá la cartera de la mujer? A ver que es un estudio cultural un eh, día. Publican un libro, la Comisión Nacional de Investigaciones que se llama El libro negro de la segunda tiranía. Tampoco para que haya ninguna duda. El libro ¿no? gordo de Petete, bueno. es una cosa así. Que... Lo interesante es, ¿el libro negro de la segunda tiranía? ¿Cuál era la primera? ¿Y la primera sería el primer gobierno no, de No. La de Rosas. Ah, se fueron al carajo, claro. perdóname no que te diga. Rosas Esperón, Eva, es encarnación escurra. Y le dedican un capítulo pero entero. Eso, eso es un odio. Eso es un novio ya, era para contratar un señor con una pipa, venga, sí. acuéstese ahí sí, en el más diván. Más que un psicólogo, un exorcista, ¿no? Un Pero exorcista, va? un psiquiatra, <ríe> medicación y Bueno, o sabes que el, el capítulo que le dedican a Eva en ese voluminoso informe, tiene más de 500 páginas, este claro, no la pueden nombrar a Eva, porque estaba prohibido nombrarla por un decreto, sí sí, sí no se sí, podía nombrar sí. ni a Perón, ni a Eva, ni al partido peronista, ni la marcha, ni la justicia sí, sí. social. Sí, cuando yo llegué a vivir acá, mi viejo me empezó a contar todas esas cosas y yo decía, vos me estás jodiendo, no, no. le decía, ya, estás en serio. Posta. Bueno, entonces le dedican un capítulo entero que se llama La señora. Otra vez, pues ya, <risa> Bueno, donde describen estas cuestiones de la melagomanía, del autoritarismo, bla. llegan a decir, por ejemplo, que Eva en su despacho... Tenía frascos con Formol eh, con los testículos de los opositores políticos a los que ella ah, mandaba. Los animales. Más no contento con eso, la Comisión Nacional de Investigaciones filma un documental que está en YouTube. Dato importante: el documental no está entero en YouTube. ¿Por qué? Porque el director que filmó esa película. Se avergonzó. No sé si se avergonzó, pero prosiguió con su carrera. Tuvo hijos, hijas. Este, cobró un dinero sumamente importante y se encargó judicialmente de que esa película no pueda ser exhibida. Ah, mira. De hecho, hay una sola copia. Es la en, primera vez que un director. Se no autocensura. Quiere, se autocensura. O sea, ¿qué eh, filmaste bueno, para pedir eso? Hay una sola copia que la tiene. Ya él está muerto, digo. Sus herederos. Guardada en una caja de seguridad en un banco argentino. Eh, y hay este, pena de. O sea, está judicializada porque hay un grupo de abogados laboralistas, no peronistas. Se puede tocar. Bueno, la película se llama El Mito, hay fragmentos en YouTube. Este, insisto, la gente no me crea. Hoy YouTube es algo que está muy al alcance del celular, lo puede claro. buscar. Y es una película, más o menos unos 25 minutos, totalmente dedicada a la figura de Eva y totalmente centrada en. La idea de que Eva Perón fue un mito. Fue un relato, fue una propaganda, una especie de 678 corporizado claro. que armó el gobierno de Perón para corromper, disciplinar, engatusar y timar a las masas. Porque Eva, en el fondo, era ni más ni menos que la esposa de un dictador que lo único que le importaba era la acumulación de riqueza personal, cuentas en su Y las carteras. Y las carteras y sobre todo los zapatos, claro. muestran en esa película. A ver. Ahí Hasta ahora ya tenemos tres construcciones de Eva, ¿no? La Eva, escarnación escurra del primer momento, la Eva como eh, parte del Estado pero subordinada a Perón y la Eva que construye la dictadura, la libertad, la, la fusiladora, ¿no es cierto? Pero eso es una Yo estaba pensando, digo, ¿qué nombre le puedo ponerle? Ya se me ocurrió uno, es medio complicado. Se María, la caligulización, porque Calígula es un emprendedor que estaba totalmente... Tronada la cabeza bueno, y Nerón. Entonces, la caligulización en del el, odio antiperonista, porque el, es una enfermedad En esto. el libro de Mary Payne, la, sí. Mary Payne, la que nombramos sí. al comienzo, sí. no a digas. Perón se lo describe como el Calígula del Río de la Plata. Ah, mira. Así que no estuve tan no, no en lo que estuve pensando. No, no. O la derecha es muy poco creativa o somos muy inteligentes. No, lo que pasa es que uno, uno ha visto... Este, más yo por ser, uh -huh. este, tener sangre judía, entonces cuando vos has visto de frente lo que es capaz de hacer el odio nazi y los, y los microfascismos y cómo los tipos van metiendo y van configurando la cultura hasta que la gente decante en que oh necesitaba tener un líder uh -huh. así fascista, nazi, que venga a destruir todo lo que sea, porque eso eso de populares, de los rojos o de la gente infame y todo aquel que en la historia haya hecho haya hecho eso o le haya acercado una migaja de pan a estos mugrientos hay que destruirlo, porque lo mismo pasaba con el, con el nazismo y demás cómo construía la historia sobre sus enemigos que vos lo mirabas y decías tenían que estar muy mal de la cabeza los alemanes para haberles creído, bueno, pero eran cosas delirantes. El, el, el relato eh, político ejercido del poder es lo que mucho tiempo de, eh, después casi todo el mundo acepta, que es eh, ese concepto que, que inventó en la cárcel, no en una playa, en la cárcel, este famoso político italiano Antonio Granchi, cuando hablaba de hegemonía. Bueno, ¿qué es la hegemonía? La hegemonía es cuando un sector minoritario convence al colectivo de la sociedad que sus intereses son los de la patria. O traído más a nuestras claro. tierras, cuando lo explica Jaureche de una manera mucho más, de, más, más llana, dice: Bueno, las oligarquías de lo primero que se apropian es de los diccionarios. ¿no? O sea, y ellos construyen el sentido de las cosas. Lo cierto es que. Está cuando... bueno eso, de que lo primero que se apropian es de los diccionarios, porque en el diccionario que está lo que quieren decir ¿Claro? las palabras. Entonces ellos te dicen: eh, pobreza no existe. <risa> Eh, reclamo no existe, ¿tá? dice palabra no aceptada por la Real Academia Española, <risa> sí. huelga inaceptada por la Academia sí. ellos te dicen qué sí. significan las claro. palabras y solamente te pueden, te ponen adulación, sí. este, mercado, su, ganancia, su, claro, su propiedad mercado, ganancia, aceptación, esclavitud, sí. agacharse. ¿No? Bueno, cuando, eh, a partir de ese momento, o sea, del momento de, del derrocamiento del Perón y, y del peronismo, el exilio de Perón y todo ese enorme proceso de proscripción política que sufrieron las grandes mayorías de nuestro ¿sabes? pueblo por casi dos décadas, comienza a construirse un proceso muy complejo, sobre el que algún día podremos hablar, que se, que se llamó la resistencia, que no era resistencia únicamente peronista, era resistencia popular, era la clase trabajadora de diversos métodos, con diversos objetivos, y de distintas formas resistía a la dictadura. Un tema muy interesante sobre el que algún día podemos hablar. Ahora, también ahí se construye, dentro del, alia, del ala más cercana al peronismo, toda una corriente política que comienza a plantear otra idea de Eva. A ver, Eva fue... A ver, está bien, era la esposa del general, pero Eva también... Eh, fue la, la, eh, la dirigente político que incitó a expropiar este, no sé, los terrenos de la familia Martínez Dios en Córdoba para construir los hoteles sociales de Río Tercero. Eva fue la, la mujer que eh, impuso o logró imponer, no únicamente, pero logró imponer el sufragio femenino, aún con la resistencia de una parte del propio peronismo. Eva fue la que enfrentó a la alta clerecía militar, a la alta, cleresía, a, la, a la alta jerarquía militar y a la alta clerecía. Eh, Eva fue la mujer que disciplinaba e integraba a los dirigentes sindicales. O sea, o la construcción de una EVA mucho más política. Y la que pidió que le dieran armas a los bueno, obreros. puntualmente. Es decir, porque puntualmente se venía un golpe de Estado bueno. y decían, los obreros tienen que estar armados. No, para defender a su propio gobierno. Eso no viene precisamente de una mentalidad lasiva no, o no. de alguien superficial, lo que se dedicara a la noche y a no. las carteras. eso no. venía de una, de una mujer, de una guerrera del pueblo. Bueno, esa idea de la EVA guerrera del pueblo se construye en ese sector del peronismo, centralmente obrero, centralmente sindical, pero también centralmente combativo, era un sector del movimiento obrero que ya comenzaba, estamos hablando de finales de los 50, a tener ciertos niveles de autonomía frente a las decisiones de Perón. El ejemplo más claro de esto, pero más clarito de esto, es en el año 58, cuando el Perón vivo eh, logra un acuerdo político con Frondizi y la, la orden directa de Perón es decir, bueno, hay que votar a Frondizi porque hemos hecho un acuerdo con él, Frondizi va a ser presidente, va a devolver la autonomía sindical y luego va a levantar la proscripción al peronismo. Eh, hay casi dos millones de votos en blanco. O sea, casi dos millones de trabajadores y trabajadoras que le estaban diciendo, mire, general, usted es el general Todo Perón. Bien, pero, pero no, no Nos, estamos... Nosotros votamos por usted, claro. y si no podemos votar por usted, luchamos. Bueno, ese sector del peronismo que comienza a tener cierta autonomía, de la, no de las figuras, sino de las decisiones de Perón, comienza a reivindicar y lentamente a autonomizar la figura de Eva de la de Perón. No, a ver, el general Perón era un líder... Eh, queremos que vuelva, defendía a los trabajadores, pero era un hombre de Estado, era un hombre de institucionalidad, era un hombre de las Fuerzas Armadas. Eva, en cambio, era la pasión plebeya del pueblo empoderado que quería transformaciones más de fondo. Y comienza a construirse ahí también la idea, a mí no me gusta acá hablar de mito, digamos la idea política, la construcción política de la Eva revolucionaria. ¿No es cierto? Esa Eva que en realidad era al mismo tiempo parte del poder político formal institucional y al mismo tiempo lo rebalsaba y lo dotaba de presencia plebeya, ¿no es cierto? Una de las grandes figuras eh, políticas que sintetizaba esa idea fue el diputado y durante mucho tiempo dirigente político de la resistencia, John William Cook que eh, si bien tenía un, apellido, un nombre y un apellido de origen irlandés, era hijo de irlandés, era diputado nacional, era peronista. Como dijimos, no, gallego. Eh, claro. Este, el gordo Cook, que era aparte un teórico, un hombre que escribía mucho, que se carteaba asiduamente con Perón hasta que el contacto empezó a ser más esporádico por justamente por disidencias políticas, que planteaba abiertamente eh, que el peronismo... Es cierto, había sido derrocado por una alianza conservadora, pero también había sido derrocado por una incapacidad histórica del peronismo en ese momento de realizar transformaciones tan de fondo que imposibilitara que la oligarquía y la derecha tenga la posibilidad de, de, de, retornar. de retornar. De ahí esa famosa frase de... De John William Cook, en la Argentina los comunistas somos nosotros Haciendo referencia nada, a los peronistas ¿No? Idea que también interesantemente comienza a nutrir un sector del catolicismo argentino En nuestro país, en gran parte de América, pero muy especialmente en la Argentina Hay una rama muy importante del catolicismo Su primer exponente fue el padre Benítez, el confesor de Eva a los que luego se van a sumar otras figuras importantes, por ahí el más conocido de todos, Monseñor Angeleri o el padre Carlos Mujica, de quien en mayo se, una, se cumple un aniversario de sus asesinatos, que se autodefinían peronistas, se entendían peronistas, pero al mismo tiempo caracterizaban al peronismo como un socialismo revolucionario cristiano. Es decir, ellos se entendían que el peronismo era una, una, un, un movimiento revolucionario que empujaba al país y a la región hacia un gobierno, un sistema de producción y de gobierno socialista pero de base cristiano, humanista, es decir, no el, mate eh, no el socialismo europeo real de ese momento que era la Unión Soviética ¿no? O sea, también desde el lado del cristianismo y desde el lado del, del, del peronismo resistente sindical comienza a construirse la idea de una Eva revolucionaria a finales de los 60 y comienzo de los 70, donde claramente los movimientos que enfrentaban integralmente al sistema se hace muy fuerte a escala global y ni hablar en América Latina y ni hablar en Argentina, comienza a desarrollarse ya en el cenáculo universitario una corriente de, de, de pensamiento vinculada al peronismo, pero más vinculada vamos a decir así, al peronismo entendiéndola como un fenómeno latinoamericano y principalmente católico y tradicional. No hay que por qué saberlo ni recordarlo, en el año 1966 se produce un nuevo golpe de Estado donde el general Juan Carlos Onganía, una de sus primeras decisiones es intervenir las universidades porque para él, textual, lo dijo en una entrevista periodística, era un nido de comunistas. Eh, la noche, de los, la noche de los bastones largos donde se echó a 1200 docentes universitarios Argentina se dio el lujo de echar a 1200 docentes universitarios entre los cuales estaba Selsa Milstein claro, futuro no sé, premio si Nobel gente, gente de, de, <risas> de nivel mundial este, que seguramente en algún momento me, me gustaría eso que las universidades cuantificaran el atraso en años. Bueno, te, te que no algo. significó? La Universidad de Ciencias Exactas, de acá, de la Argentina, tenía la única computadora de Latinoamérica. En todo el continente había dos, dos computadoras: una en Cabo Kennedy, o sea, uno en un país, Estados Unidos, que estaba preparándose para poner un hombre en la luna, y la otra estaba acá, en la Universidad de Ciencias Exactas. La patota policial, porque ni siquiera mandó al ejército, la policía federal. No me la rompió a bastonazos, la tiró por la escalera y la vendió como chatarra a un desarmadero en Guarnes. Eso, eso es el, el fascismo en letras de molde eh, completo, porque es la ignorancia eh, subsumida en la violencia, es decir, sin límite. Bueno, cuando se echan estos 1.200 docentes hay que cubrir las vacantes. ¿Qué tal? lo más bruto que, que encuentran? No, ¿Qué hacen? ¿Qué se, ocurre, cabos, ¿Qué se le ocurre a no sé qué asesor sí. de, de Onganía? Bueno, a ver, ¿quiénes son los más anticomunistas que, que conocemos? Y bueno, los católicos. Bueno, listo, llenemos de católicos. Bueno, muchos de esos eran peronistas. Eran medio anticomunistas, eran medio macartistas, pero eran peronistas también. Y comienzan a, a, a desarrollarse en el Senáculo un Universitario se hizo una, mezcla, ahí, una ¿no? mezcla de una lectura de, la, de Eva como la representante de la tradición argentina y a Perón, en el sentido de un freno a las ideas extran extranjerizantes, un freno también al avance del capitalismo inglés y al imperialismo británico, una Eva que rescataba los valores de la familia, la tradición, la propiedad, o incluso comienza a, a desarrollarse en ese contexto a través de la famosa investigadora... Marisa Navarro, luego Dora Barrancos, actual una de las directoras sí. del CONICET, y algunas generaciones más jóvenes que comienzan a plantear la EVA feminista. Feminista no en los términos que lo entendemos ahora, donde el feminismo mayoritariamente tiene una postura mucho más disruptiva, ¿no es cierto? Un, un feminismo más vinculado a las otredades de identidades sexuales, un feminismo muy vinculado al ecologismo a la disputa entre patriarcal y a entender al patriarcado como un apéndice o una herramienta de dominación del capitalismo. No ese feminismo, sino un feminismo mucho más, eh, entre enormes comillas lo digo, apolítico, eh, un feminismo no de izquierda, donde se plantea que Eva es en realidad una herramienta de incorporación de las mujeres a la política. Este, lo cual es muy interesante. Como, como lectura, pero también es peligrosamente dice, desideologizante ¿por qué? Este... porque en ese contexto histórico no en este afortunadamente esas primeras lecturas de, de la Eva feminista lo que, lo que intentaban plantear es que Eva no era un sujeto político, sino un sujeto de género y ojo con esto porque si vos las disputas de la sociedad la dividís entre hombres y mujeres las cuestiones de clase y los intereses de clase quedan licuados de hecho Marisa Navarro, mujer muy inteligente que eh, nadie le va a quitar mérito escribió en el año 85 un artículo que se llama Evita el feminismo y las mujeres donde ella cuenta la formación del partido feminista la importancia que tuvo Eva y el trabajo termina diciendo bueno, y el resultado de la lucha política de Eva fue que Argentina tenga su primera mujer presidenta en Isabel Perón la verdad que uno no sabe si esa conclusión es para elogiar la Eva o es para echarle la culpa de algo que pasó 20 años después que Eva estaba muerto eso, eh, ayer estaba viendo una serie de Netflix que se llama eh, First Ladies la primera ah la sí más. sí la escuché nombrar y hay una parte donde eh, empiezan, relatan es la, la vida de la mujer de Obama después creo que la de, de, de, Roosevelt, ella, la de, de Ford y para mí la central es Eleanor Roosevelt claro. que era una mujer muy fuerte con las cosas bien puestas entonces sí, sí. de repente ella quería armar una conferencia de prensa y tenía gente de él en la Casa Blanca que le decían ¿y de qué va a hablar? Eh, usted no se puede meter con los temas entonces este, le decía, pues usted sí tiene el tipo de frente, venía, le sí. decía, el encargado de la Casa Blanca, del marido. ¿no? Sí, sí. sobre el tema de cocinar y cuidar de los... <risa> Decorativo. Chicas. Entonces, ella hace una conferencia de prensa que arranca diciendo, miren, antes que empecemos a hablar de las cosas, se me ocurrió, porque la mujer hoy en día, ante los tiempos difíciles, o sea, están en guerra y la mujer sí, sí. trabajaba fuera claro. de la casa, dice, le queda poco tiempo para hacer de comer. <risa> Entonces, yo inventé una receta, estuve trabajando en ella por la cual en media hora le da de comer a cuatro personas y luego puede seguir interesándose por <ríe> los problemas que pasan en Estados Unidos. Claro. Es sensacional. Claro. Estuvo. Y estaba acompañada por toda una, eh, una hilera de, de periodistas mujeres que, la, que todas mencionaban que en sus diarios eh, estaban tomando de vuelta periodistas mujeres por la presión de Eleanor claro. Roosevelt, porque si no las echaban, porque venía trabajando el, el feminismo claro. muy fuerte en Washington y en Nueva York claro, claro. pero me acordaba eso y decía, claro, es la misma época Claro. es decir, hablar de la mujer sí, los derechos de la mujer, pero claro la mujer en la casa, claro. trabaja este, cocina, atiende al marido claro. le hace reverencias y por todo eso recibirá un <risa> sueldo claro. pero qué, qué, más, ¿Qué, puede más? ¿Qué claro. más puede haber qué más puede haber, digo, eso, con digo. Ironía, ¿no? Esa pero, de vuelta, sí. Perdona. lo estamos diciendo con el diario de varios lunes. lunes, de varios lunes, sí. estamos diciendo. Pues, eh, Pero, digamos, ¿Qué opinión tendríamos nosotros como machitos este, allá claro, en aquellas eh, épocas? ¿no? Uno es más parecido a su época que a sus padres. ¿no? Por eso. Eh, a ver, obviamente en ese mismo momento, mientras sale la idea de esa Eva vinculada a lo nacional popular, vamos a decir, o esa Eva vinculada a ese feminismo desideologizado, eh, comienza a aparecer dentro del antiperonismo. Eh, otra lectura de Eva que lo plantea un personaje, un intelectual que está vivo, de hecho es el fundador de la coalición cívica de Elisa Carrió, que se llama Juan José Cebrelli, que él escribe dos libros para la misma época, uno que se llama Eva Perón, aventurera o militante, y la otra la escribe unos 10 años después, que se llama Los diseos imaginarios del peronismo, donde instala la idea, en ambos libros, de que en realidad Perón, era un líder populista más de los que había en el mundo como cualquier otro. Pero que el elemento fascistoide, fascista, antirepublicano, homofóbico y machista se lo daba a Eva. Así como lo estamos contando. Que básicamente era una benediza de la política, que en el fondo lo que hacía era construir, y de hecho lo dice abiertamente el partido peronista femenino, es un partido comparable con el de las camisas negras de Mussolini, eh, Juan José Cebrelli lo dice en ambos libros, y plantea la idea que el peronismo básicamente es un fascismo criollo por culpa de Eva. Bien, ¿cómo vemos entonces? Sí, para todos, el... todos se sacaban las ganas de bueno. decir absolutamente cualquier cosa. A ver, ¿no? eh, como vemos, eh, la figura de Eva, como todas las figuras políticas, son territorios de disputa. Y, Construir a una, a una eh, encarnación escurra del siglo XX, construir a un gorrión que vuela a la sombra de un cóndor todopoderoso, construir una mujer eh, solo preocupada por las carteras, los zapatos y las joyas, construir una revolucionaria que rompe las instituciones y que quiere transformar el sistema capitalista para construir un, un, un nuevo modo de organización social, construir una... Hembra latinoamericana este, y refractar igualmente el colonialismo inglés o las ideas de izquierda, o construir una Eva que en realidad vuelve fascista a un gobierno populista como el de Perón, es en realidad lo que nos marca de las tensiones políticas y las disputas ideológicas que hay al interior de nuestro pueblo. Y nos marca que el pasado nunca es esa edulcorada estampa del Vichiquen, sino que es un territorio en disputa. Que hoy, a más de 70 años de la, de la muerte de Eva, a eh, 100 de su nacimiento, ¿no es cierto? Cumpliremos el año que viene. Este, esas ideas abiertas o solapadamente sigan existiendo. Lo que nos marca no es solo la dimensión histórica del personaje que, del que hoy nos estamos refiriendo, que casi no duda nadie. Eva es la figura política, una de las figuras más importantes del siglo XX, sin lugar a duda. Si no nos marca la potencialidad de esa figura, figura que obligó a que alguien escriba en una pared frente a la, la residencia sí. Olivos, viva el cáncer, a que hubo una decisión política de secuestrar su cadáver embalsamado por el, el, mit, el miedo a, a, y el potencial revolucionario que se, que se tenía, y este, que hasta el día de hoy encontremos sectores abiertamente abiertamente enfrentados, no a la figura de Eva en sí, porque eso queda mal, pero sí al sector social que Eva supo representar. Es decir, la historia, aunque más atrás nos miramos nunca nos ofrece un lecho de rosas, siempre nos ofrece una trinchera y siempre las discusiones de qué lado de la trinchera está uno. ¿De qué lado de la trinchera está uno? La trinchera es un cuadrado, así que para empezar tiene cuatro lados. Tenés cuatro lados, no solamente dos, tenés varios lados y tenés el fondo, Puedes tirarte y ver. Eh, la figura de, de Eva, yo digo, el, el problema que hay con eso es que nosotros ya no somos contemporáneos de, de Eva. El problema de mi generación, de la generación de él, de la generación de mis hijos es que se diluye eh, por vivencia es decir, el contacto directo con ella, de lo que uno ha visto, eh, lo que uno presume es que ella tenía un contacto real de cercanía territorial y con la gente. De eso, eso me parece que es cierto y que es así. Habrá que consultar con los abuelos, habrá que consultar con ellos. En el interior, mucha gente, muchos lados tienen la referencia de una persona muy luchadora que iba. Iba por todo, en muchos, en muchos aspectos. Este, y, bueno, la historia es un terreno en disputa. Lo disputas bien, lo disputas mal. Lo que sí es te vuelve, te vuelve. Lo que haces hoy va a tener una consecuencia para después lo hablamos con distintos temas, con el tema de las deudas, con el te cualquier tema que tocas. Entonces, un personaje central como ella, eh, que es ahora se transforma en sedimento de los futuros personajes que nosotros estamos construyendo y que no sabemos quiénes son. Son el sedimento. ¿no? Así como las otras mujeres anteriores a Eva construyeron un sedimento sobre el cual ella dijo, las mujeres tienen que votar. Y entonces trabajó sobre eso. Ella ahora también es un sedimento y es, y es parte de ese cimiento sobre el cual se va a construir y estamos construyendo sin saber por ahora, ¿dónde? Todo nuestro destino, pero es un territorio de disputa y que yo aconsejo no abandonar, yo aconsejo no abandonar, porque es lo único que tenés, ¿qué pueden decir de vos? Si no, bueno, que tengas un buen fin de semana, que lo pases bien y lamentamos que hagamos de disparador de estos temas tan picantes, porque de repente lo estás viendo y salta uno en tu casa que, es, que no le gusta y dice, no sé qué... Que viva la democracia, que viva el Estado de Derecho, que vivan las subjetividades. Nosotros protegemos nuestra subjetividad. Totalmente. Y, y lo hacemos con todas, a fondo. Y por eso nos encanta este, este ciclo con, con Pablo Ambrosetti, a quien nosotros este, le agradecemos personalmente ah, bueno. y te felicitamos también. Porque en todas las cosas que contás, siempre, siempre, en todos los números estás diciendo cosas que por lo común no son muy conocidas. Bueno, bueno. Así la idea que... es esa, como decimos siempre, eh, vivir la historia y discutirla. Discutirla. Gente, nos vemos la semana que viene, nos vamos a la musiquita.